Seguimos en la hora de Burlingham, recién abarcábamos las actividades que tuvieron que ver la semana pasada por la jornada de la eliminación de la violencia por cuestiones de género, actividades que tuvieron lugar aquí en la Casa Posadas del mencionado Hospital Nacional de Referencia en esta zona oeste y para conocer el trabajo pormenorizado, por dentro, que llevan aquí adelante en Casa Posadas, estamos con su directora, con Alicia Rodríguez. Hola Alicia, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, contanos para la gente que no está al tanto al corriente de la actividad de la Casa Posadas, ¿qué significa, qué actividades se desarrollan? Bueno, la Casa de Posadas es un hogar para recibir a um, huéspedes uh -huh. que son eh, familiares o amigos de pacientes que están en el hospital internados y en general con situaciones difíciles eh, por atravesar. A veces también recibimos um, pacientes, siempre acá en la casa van a ser en calidad de huéspedes porque sí. acá no se realiza ningún tratamiento. Uh -huh. Por ejemplo, viene una mamá con su hijo oncológico, hace los 3-4 días de de, ...de lo que debe hacer dentro del hospital... ...y en, sí. en, el, en el medio de la siguiente eh, intervención que tienen que hacer... Claro. Eh, ...se quedan aquí internados, uh -huh. eh, alojados, perdón... Eh, ...la casa cuenta con 76 camas que están sí. distribuidas en seis habitaciones sextuples uh -huh. ...y 20 habitaciones dobles con baño privado... Uh -huh. ...cuentan con todo lo necesario para poder vivir un día sí. o muchos... ...no uh -huh. hay límite... Eh, el límite lo pone la dolencia del paciente, claro. la indicación del médico que solicita uh -huh. esta derivación uh -huh. junto con el servicio social del hospital. Lo que mm, es interesante contarles que esto es un trabajo en conjunto con una organización eh, no gu gu gubernamental como es eh, la Fundación Casa de Jesús, sí. junto con el Hospital Alejandro Posadas. Uh -huh. eh, la semana del aniversario nuestro, porque ya cumplimos cinco años, se firmó por tercera vez la sí. renovación de un acuerdo para trabajar en conjunto en la gestión. Uh -huh. Nosotros acá, eh, además del equipo formado con las representantes del área social, eh, y la coordinadora del área eh, operativa y administrativa, contamos con eh, ocho operadores que trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o sea, los 365 uh -huh. días del año. Sí. Y nuestros huéspedes son eh, provenientes de todas las provincias de nuestro país, inclusive de algún país vecino aunque en forma mayoritaria son del de conurbano bonaerense y la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se da el procedimiento, Alicia, para que una persona, para que un familiar, termine siendo recibido en, en casa posada? El procedimiento es sumamente sencillo. El médico que ve la necesidad de que, para eh, acompañar esa, ese proceso de sanación o de sí. cura, o, o de lo que considere, eh, completa media carilla de una hoja a cuatro. Bien solicitándolo. Luego ese familiar o ese amigo se dirige al servicio social, hacen sí. una mm, nueva entrevista uh -huh. simple y se completa otra media carilla, o sea que el trámite es sumamente sencillo. Llegan acá, el operador los recibe, le cuenta cómo es la dinámica, le, le asigna una cama, uh -huh. le, le dice cuáles son sus responsabilidades yeah. también, ...en cuanto a la convivencia, y uh -huh. el orden, la limpieza... ...las normas en general... ...las normas en general y, y eso es todo. Bien. Las eh, derivaciones que nosotros recibimos en, mayoritariamente son de neo... ...y de terapia intensiva, pero hay de Parkinson, de uh -huh. bariátrica... De, ...de cualquier área del hospital eh, pueden venir aquí. Y, y una sí. particularidad uh -huh. en, en relación a las casas de hospital... Es que es la primera que ha recibido no solo niños y adultos, sino eh, varones, mujeres y de cualquier género que se autoperciban. Bien. Eh, ¿Cómo funciona el tema de dar respuesta a la demanda? Me imagino que eso debe tener este, cupos estacionales o cómo lo eh, resuelve. Nosotros, el hospital tiene 530 camas y sí. acá 76, por lo tanto, más o menos es un 15% de la totalidad. Uh -huh. Y como ha sido soñado y pensado. Mucha responsabilidad, sí. más o menos ese porcentaje que tenemos en la casa cubre las necesidades de, alo de alojamiento. Hemos trabajado al 90% uh -huh. y casi 100% en pocas oportunidades. Bien. En general, nuestra media es 60%. Eh, la cuestión de recibir personas y demás, ¿cómo la resolvieron a propósito de las condiciones que impuso la pandemia, el año pasado especialmente y este? Bueno, esta también es una de las casas que no dejó de trabajar durante la pandemia. Ajá. Eh, fuimos eh, paso a paso viendo cuáles eran las eh, necesidades que se iban presentando y con nuestros directores de redes de salud y con infectología, con la doctora Borda, la doctora... Eh, se me fue el nombre ahora... Eh, también de infectología, hicimos los protocolos que fueron considerados. Uh -huh, Por claro. ejemplo, sí. eh, en cuanto a mantener todas las normas de cuidado dentro de la casa, sí. de ver qué sucedía cuando alguien eh, tenía sospecha de COVID o, o había estado infectado con COVID y fuimos resolviendo. De hecho, la casa no fue lugar de aislamiento, Bien. solamente en situaciones así muy extremas y de, que, de, de mucha necesidad eh, y también es algo importante que no se produjo eh, contagio dentro del, de la casa. Bien. Hace un ratito comentabas el tema de las normas de convivencia que se le comunican a las personas que reciben el, el servicio de casas posadas. ¿Qué reacción hay de la gente respecto a eso? Digo, ¿Se atienen a ese tipo de normas o han tenido que por ahí apretar un poco las clavijas? Bueno, como en todas las familias. Eh, a veces hemos tenido que aplicar, a, a ajustar algunas cuestiones sí. en cuanto a orden y limpieza. Sí. En realidad la gente eh, viene y está con la cabeza en otro lado, no claro. está con, con, sí, sí, con sí, las sí. normativas estrictas. Más ¿sí? pendientes de lo, lo que pasa de allá. De lo ¿no? que está sucediendo y nosotros <coughs> lo tenemos en cuenta. Pero la verdad es que son mínimas las situaciones que hemos tenido que, que solucionar o encaminar. La verdad que la gente está muy conforme, muy contenta muy contenida y sumado al trabajo que hacen los operadores, que son los que ponen el, el pecho claro. día a día, están las voluntarias también, que se ocupan de eh, conseguir y de tener todo lo que se pueda ir eh, necesitando y fundamentalmente trabajando con talleres en, en el turno de la tarde, que durante la pandemia fueron virtuales, la, la, la, la presencia de ellas. Sí. Eh, y estos talleres de carácter educativo, de simple esparcimiento o artístico eh, Fueron organizados y se desarrollan para darles esa oportunidad De quien está eh, triste, está, está atravesando una situación difícil Tenga ese momento de, claro. de esparcimiento y de poder a través de, de la pintura O de algo que están haciendo, eh, comunicarse con el resto y sacar parte de lo que tienen también dentro. Exacto. Eh, Alicia, ¿qué, ¿qué aporte hace la ONG a la que sí hacías mención en cuanto al trabajo en conjunto ¿no? con, con el eh, hospital? La Fundación Casa de Jesús eh, se preocupa por, sí. la, por conseguir, por, uh -huh. por adherir sí. con colaborador, colaboradores y padrinos. Eh, en los primeros dos años eh, nos preocupamos por obtener resultados para, para poder... Posibles claro, padrinos claro. Y bueno, la situación del país en principio, luego la pandemia lo hizo muy difícil, pero así todo durante el 2021 uh -huh. eh, llegaron nuestros primeros padrinos y madrinas, que son eh, el colegio de del colegio de farmacéuticos de Urlinga Morón e Itusaingó. Con el aporte mensual que ellos están haciendo desde este año eh, se cubren eh, los desayunos y las meriendas y algunas otras cosas más. El resto del presupuesto eh, de, de los costos básicos sí. están dentro del presupuesto del hospital. De acuerdo. Y todo lo que es vajilla, uh -huh. mantas, lo, sí. lo que hace la vida cotidiana en una habitación uh -huh. es todo a través de colaboradores. Bien Alicia, queremos presentar, dar a conocer parte del trabajo porque obviamente debe ser mucho y cotidiano de Casa Posadas, acercarlo a la gente de la Hora de Burlingame y quedar dispuestos y disponibles siempre para cualquier mano que podamos dar en la comunicación de las actividades. ¿sí? Eh, yo, yo les agradezco a ustedes y a través de ustedes invito a quienes quieran conocer la casa, no necesitan cita previa, uh -huh. como les decimos, hacemos el Casa Tour, Bien. les contamos de qué se trata y, y bueno, y eso posibilita que mucha más gente pueda eh, incluso solicitar el servicio, claro. porque a veces no, como no, no se, se, lo se conoce, conoce claro. eh, no se lo solicita. Y, y bueno, y así a, a acompañar a todo lo que es el, el, la tarea de los médicos y profesionales del hospital. Bien, muchas gracias por tu trabajo, el de la gente que, que se desempeña en Casa Posadas. Nosotros te presentamos justamente esta iniciativa que tiene lugar aquí en el Hospital Nacional, referencia en esta zona oeste, a través de su directora, Alicia Rodríguez. Bueno.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 Eh, se preocupa por, sí. la, por conseguir, por, uh -huh. por adherir sí. con colaboradores y padrinos. Eh, en los primeros dos años eh, nos preocupamos por obtener resultados para, para poder eh, tener posibles claro, padrinos. Claro. Y bueno, la situación del país en principio, luego la pandemia, lo hizo muy difícil. Pero así todo, durante el 2021, uh -huh. eh, llegaron nuestros